Con mi socio Clara María Ochoa, con quienes somos las creadoras de La Venganza de Analía, pensábamos que era necesario comenzar a hablar nuevamente acerca del enfoque de género en las, en las series de televisión. Pensábamos que Guillermo León Mejía era la excusa perfecta de este político que dice tantas mentiras a, la, a, sus, a sus votantes y a la gente que lo sigue, empezando por mentiras que le hacen daño a su propia vida, como es a una hija. Ya tenemos muchísimos ejemplos en el mundo entero donde hay políticos o figuras públicas que, mientras que están en contra de la diversidad sexual, tienen familiares y gente muy cercana que disfruta totalmente de su sexualidad, de su identidad de género, ¿sí? de, de dientes para afuera promocionando. Siempre eh, una diversidad y un apoyo y un respeto a los derechos de la comunidad LGBTI y, por otro lado, tener una hija que había sufrido y que había sido desbarcada de la familia por eh, ser libre, por ser lesbiana. Los cambios dentro de la televisión y el cine colombiano y, y mundial de la representación de los personajes LGBT viene siendo todavía muy incipiente. Solamente el 18.6% de los personajes eh, que hacen parte del cine y la televisión mundial son eh, o pertenecen a la comunidad LGBTI. Y eso nos dice algo bastante importante, un trabajo que hay que hacer y no es casi de los actores, sino es más de nosotros, los creadores, de los escritores, de los productores, de los canales que apuesten, de los distribuidores que decidan que estas películas puedan llegar a las salas, que puedan ser vistas. Hay directores y directoras que han abordado eh, la temática de nuestros universos y de nuestras relaciones y eso es un cambio bastante importante y ojalá siga siendo así. Los medios, las historias, y en este caso las series de televisión y las películas aportan de una manera fundamental a un cambio social, a un cambio cultural, a una percepción acerca de el enfoque de género, acerca de la existencia y la no negación de la homosexualidad, de la diversidad, de los derechos que nosotros como comunidad eh, tenemos. Somos un público que necesita identificación, somos un público que tiene unas historias fantásticas, somos un público que además eh, merece una reivindicación frente a los estereotipos generados. En el caso, por ejemplo, de la comunidad eh, trans, solo pueden hacer comedia, eh, solo pues, se puede hacer el chiste, la identificación, por ejemplo, de los, de los roles dentro de los hombres homosexuales. Eh, siempre se, se, se muestra al hombre que es más femenino, que de pronto desarrolla sus actividades profesionales dentro del mundo de, de, de la peluquería. Siempre he sido fiel a mis, a mis sentimientos, siempre he sido fiel a mi naturaleza, siempre he amado la esencia que hay en mí. Eh, nunca estuve en un, en un closet, en la medida en que siempre he sido totalmente auténtica y la persona que, que quiero ser. Eh, como dice Juan Gabriel o como está de moda ahora con el documental de Walter Mercado, lo que, lo que se ve no se pregunte y que la gente me amara eh, como, como soy cómo hablo, cómo camino, cómo me expreso eh, con las personas que, que traigo a mi vida. Y así de sencillo, creo que la esencia está en amarnos a nosotros mismos, en saber que somos dueños de nuestros cuerpos, que somos dueños de nuestra vida. Y el consejo que les doy es, es ese, tú eres dueño de tu propia vida.